Si estás en este canal, lo más probable es que te guste jugar en PC y que, al igual que a nosotros, busques hacerlo de la forma más cómoda posible. Elegir el teclado adecuado para tus necesidades te ayuda en ambas situaciones y por eso te daremos una guía rápida para que puedas buscar uno que te sirva para jugar todo el tiempo que quieras. Estos son todos los que conocemos, ya sea que juegues en PC de escritorio o laptop, estos son los teclados que puedes encontrar en prácticamente cualquier lugar. Eso sí, puede variar entre ser un teclado de membrana, mecánico, híbrido o en su tamaño, pues puede ser al 100%, TKL, al 75% e incluso al 60%, por lo que deberás buscar el que se adapte a tus necesidades. Si pasas mucho tiempo en la PC como nosotros, sin duda vas a darle prioridad a la comodidad. Para ello, hay varias opciones de teclados ergonómicos, desde los que tienen una forma contorneada para mayor comodidad de las muñecas, pasando por los que están ligeramente separados para que haya un mayor espacio entre las manos, los que están completamente divididos y hasta los verticales que tienen una inclinación a 90 grados. El accesorio de esta lista que es 100% Gamer. Los keypads están hechos para usarse con una mano y tener al alcance todas las teclas necesarias con una mayor comodidad. Por si fuera poco, al estar hechos para el gaming, tienen varias opciones personalizables como macros, así como ruedas de scroll, joystick y D-pads. ¿Qué te parece? Ya tienes varias opciones para jugar y trabajar de forma cómoda y efectiva en tu PC. El mejor será el que más se adapte a tus necesidades, o también el que tenga más RGB.